Y hoy vamos a estar eh, tratando nuevamente el tema de los padres Pero ahora con el enfoque diferente al que vimos el sábado pasado Este día vamos a estar viendo, o en esta lección vamos a estar viendo de nosotros como padres El sábado habíamos visto nuestros padres o la relación que tenemos nosotros como hijos hacia nuestros padres Y ahora vamos a ver nuestra relación de nosotros como padres, como madres ...como formadores de nuestros hijos, de nuestras hijas... ...y probablemente vos digas... ...uy, pero yo todavía no soy papá... ...todavía no soy mamá... ...todavía no he formado una familia... ...bueno, eso es posible... ...y es posible que por ahí en tu horizonte... ...tampoco tengas el hecho de ser un formador... ...o, o ser eh, un papá dentro... ...o una mamá dentro de una familia... ...eso es muy posible... ...y está dentro de, de tus elecciones... ...pero aún así y todo... Todos nosotros somos formadores de diferentes eh, maneras. Y aquí vamos a ver exclusivamente el rol de la mamá, del papá, como un formador dentro de la familia. Y hay una etapa donde nuestros niños, nuestras niñas necesitan esa guía. Y por eso la, eh, la Biblia nos va a abordar en el libro de Proverbios un tema que, como lo venimos viendo, Proverbios no esquiva, que es la formación. La disciplina, los límites ¿sí? Entonces, Proverbios 3.12 Que es el primer versículo que va a estar dentro de nuestro estudio Es muy ilustrativo Y nos dice lo siguiente Aquí voy a leer la Biblia O la versión de la Biblia Palabra de Dios para todos Dice Proverbios 3.12 Porque el Señor disciplina al que ama Como un papá al hijo que quiere Y solamente para ilustrar este punto me gustaría que miremos este videíto que voy a pasarles. Es de una propaganda, pero el video es muy ilustrativo y dicen que este, una imagen vale más que mil palabras. Así que vamos a mirarlo y después hablamos. Estamos viendo la situación que recién se nos presentaba. Es una situación que parece extrema, pero no lo es tanto. Y se repite en diferentes circunstancias en, nuestra, en nuestro diario vivir. Lo más, lo más llamativo es que a veces nos pasa a nosotros mismos. A vos como mamá, a mí como papá, nos pasa. Que tenemos los berrinches de nuestros niños y no sabemos ¿Cómo calmarlos? Porque el problema no es el berrinche, el problema es que nosotros no hemos sido buenos formadores y no hemos sido firmes en los límites, firmes en lo que deberíamos haber hecho antes, no en el momento, en este caso estaban en un supermercado, ese papá y ese nene, estaban este, en una situación conflictiva entre ellos y... La, la solución de, de este niño fue hacer un escándalo porque quería esas papas. ¿no? Ahora, pongámonos en la piel de, del papá o de la mamá que está viviendo esta situación y también pongámonos en el papel de, del niño o de la niña que también vive una situación similar. Hay un desorden. Hay un desorden eh, en todos los sentidos. Y lo que la Biblia nos está queriendo eh, guiar aconsejar, eh, sugerir que nosotros podamos ordenar también nuestra vida familiar, también la crianza o la manera de educar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Es muy ilustrativo el estudio del día de hoy y tiene palabras que para nuestro vocabulario social actual son casi malas palabras, como disciplina, como este, firmeza, como corrección. Pero en realidad son palabras que las usamos todos los días y todos los días tenemos disciplina. Por ejemplo, ahora tenemos la disciplina de estar en nuestras casas porque tenemos que estar eh, respetando un, un aislamiento social preventivo. Y lo tenemos que hacer. Y si la policía nos dice que no podemos circular ciertos días y no lo podemos hacer. Y eso lo tenemos que respetar. Son límites, son disciplinas y para algunos la palabra castigo es una palabra mal, mala, mala, horrible, pero en definitiva es lo que refleja, hay premios y hay castigos. Y de esa manera es una buena manera para que podamos ver que nuestra sociedad necesita también ordenarse. Nos damos cuenta que estamos desordenados como sociedad y obviamente nos damos cuenta que también ese desorden se refleja en nuestro círculo familiar. Bueno cómo lograr el orden sin caer en los extremos, porque los extremos son totalmente nocivos. Entonces, eh, Proverbios 13.24 es otro versículo que lo vamos a analizar en, en este momento, y yo quisiera que eh, cuando abordemos el tema de los, de los límites de las disciplinas, lo veamos estrictamente desde el punto de vista bíblico. ¿Por qué digo esto? Porque si no lo vemos de esta manera, probablemente caigamos en diferentes eh, deducciones que no serán buenas. Proverbios 13, 24, dice, El que no corrige al hijo lo odia, el que lo ama lo disciplina a tiempo. Eso dice la palabra de Dios para todos, perdón. Y la Biblia de lenguaje sencillo dice, Si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. Y la Reina Valera, la 1960, en la que solemos tener todos, dice «El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige». ¿Por qué estamos hablando de los límites? Porque evidentemente es un problema actual, pero no es un problema actual de nuestra sociedad. Es un problema actual desde los principios de, de nuestra existencia. Siempre hemos tenido problemas con los límites. Siempre hemos tenido problemas de cómo educar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Siempre, siempre. Y en este caso, fijémonos que estamos hablando de miles de años atrás, donde ya los padres proverbiales estaban advirtiendo a sus hijos, a sus hijas, de cómo debían ellos educar a la generación que venía. Bueno. En definitiva, esto es un poco lo que nos está pasando. ¿La Biblia nos dice cuándo y cómo poner los límites? No. Pero sí nos dice que lo tenemos que hacer y que si los amamos a nuestros hijos, vamos a indicarles, vamos a, a, a educarlos justamente dentro de, de unos parámetros que van a ser justos. Siempre tenemos que tener en cuenta la justicia porque Dios es justo y porque Dios nos trata justamente, y cuando Él nos pone los límites, lo hace con un propósito. Así que yo te voy a invitar que eh, en este tiempo, en, estos, eh, en estas horas, en estos días, vos puedas estar reflexionando sobre esto, porque seguramente o sos hijo, o sos hija, o sos papá, o sos mamá, o sos abuela, o sos abuelo, hay algún tipo de relación. Yo en este momento estoy en la parte de abuelo y los límites obviamente con mi nieto este, se me corren muchísimo. No son tan estrictos como la de sus papás, como la de su mamá, pero bueno, eh, eh, yo estoy en otra posición y los abuelos, las abuelas estamos en otra posición. ¿Significa esto de que no tengan que tener límites con nuestros nietos, con nuestras nietas? No pero también significa de que debemos eh, entender de que esto es bueno. Es bueno porque los estamos formando para la vida, los estamos formando para una sociedad que lamentablemente va a ser mucho más cruel que lo que están viviendo en nuestras casas, si vivimos en el amor de Dios. Entonces te invito a que en este tiempo lo puedas estar reflexionando y que nos encontremos hoy a la noche a las 20 horas para ampliar este tema que es sumamente apasionante, que es sumamente polémico, ¿sí? no lo voy a negar. Eh, oré mucho para que este tema no sea de, eh, de, de mala manera tomado por, eh, por personas que por ahí eh, están luchando con, con este tema. Entonces me gustaría que podamos, que podamos reflexionar y que podamos ir siempre a la palabra de Dios para que ella nos guíe, siempre nos va a guiar. Nos va a guiar este, en un concepto que va a traer bendición. Y ojalá que esto traiga bendición. Oramos y nos vemos a las 20 horas por el Facebook Live de esta, de esta ampliación de esta clase este, sumamente interesante. Oramos. Gracias Dios porque vos sos nuestro papá, porque sos nuestro señor, porque sos el que nos amás, el que nos formás, el que nos educás y también el que nos enseñás cómo debemos ser nosotros como mamás, como papás, para poder formar a nuestras hijas, a nuestros hijos, de una, manera, de una manera sana, de una manera bíblica, de una manera que traiga bendición. Señor, yo sé que vos estás mirando nuestras, nuestras intenciones y sé que las intenciones de nuestro corazón son lo mejor para nuestras hijas y nuestros hijos. Y por eso te pedimos sabiduría para poder saber en qué momento debemos eh, ejercer la autoridad para, para colocar esos límites claros y en qué momento debemos también dar premios, ¿sí? para que podamos tener equilibrio. Gracias porque vos sos nuestro papá y gracias porque en este tiempo tu Espíritu Santo nos está ayudando de una manera única, especial, particular a cada uno de nosotros. Te bendecimos, bendecimos este tiempo, bendecimos estos días, bendecimos a cada familia que está volviéndose a tu palabra para poder tener guía y una guía que traiga bendición. Gracias Señor, en tu nombre, amén. Nos vemos 20 horas, que Dios te bendiga. Vamos a estar en Facebook Live esta tarde. Que Dios te bendiga.